Un rival, a ver, éntrale, éntrale, éntrale. Menos tú estás pendejo, o okay, qué, hijo. Vaya, vaya. ¡Mi día de suerte! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Maldito camper! ¡Tu casa! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio. ¿Qué está pasando? Fue bueno mientras duró. Detrás de ti, voy a ir a por ti, Dale, con la silla. hasta luego, detrás de ti, imbécil. ¡Gracias! ¡Oh, tío! Eso no puede ser bueno. ¡Soy tonto! ¡Bien, ay con pinche madre! ¡Ay, con tu pinche madre! ¡Ay, con tu pinche madre! ¡Ay, con tu pinche madre! ¡No, ya valió madre! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Help me! Gracias. A ver si esto es de tu talla. Me encargo de esto. Yo lo mato. Tengo un problema. A dónde crees que vas? Crees que vas? Adiós. Otra vez tú, güey.